Voy a crear una clase que se va a llamar lista, que va a ser genérica. Para que una clase sea genérica, tenemos que agregar entre los eh, corchetes angulares un parámetro ¿sí? de tipo. Eh, este parámetro puede tener cualquier nombre, podemos poner pepe si quieren, pero por una cuestión de convención, por lo general se llama t, o las letras consecutivas empiezan en T porque pueden ser varios. Eh, empiezan en la T por type. Si ¿sí? esa es como la convención, por lo general usamos T y si hubiese más, usaríamos U, B y eh, las letras que le siguen. Por ahora, dejémoslo ahí en T. Voy a crear un método que va a ser público que no va a devolver nada, que se va a llamar add, igual que en las listas, y que va a recibir un parámetro t, que va a ser nuestro objeto, o ítem, le voy a poner, ¿sí? que va a agregar en eh, nuestra colección, igual que las listas. Estoy tratando de replicar de manera simplificada la clase eh, de la lista. ¿Sí? Entonces tengo una, una clase que se llama lista, que es genérica, nos damos cuenta que es genérica porque tiene eh, los piquitos y adentro del piquito hay una letra o una palabra que representa que es un identificador de algo que va a ser de un tipo que se va a reemplazar cuando instanciemos esta colección. Ese tipo cada vez que yo reemplace, cuando instancie eh, esta este objeto de tipo lista, esta t se va a reemplazar por el parámetro que yo especifico. Tenemos este método add que recibe un elemento que es de tipo t, todavía no sabemos qué es t, lo que va a hacer acá adentro, bueno, lo va a agregar a esa, a esa colección, a, esa, a ese array, y voy a crear otro método que va a ser... va a devolver un t y va a ser, no sé, getElement, va a ser, por ejemplo. Y va a recibir eh, un entero que va a ser eh, el índice. Puse esto así para que no moleste. Eh, bueno, tenemos un atributo de la clase que es del tipo T, un método que recibe un elemento de tipo T y otro método que devuelve un elemento de tipo T. Cuando yo instancie esta lista, lo que va a hacer, voy a tener que especificar cuál va a ser el tipo real por el que se va a reemplazar eh, ese tipo T. Ok, entonces voy a instanciar. Mi objeto se llama lista. Y eh, voy a pasarle cualquier tipo de dato. El, acá cuando yo hago instancia este objeto, el tipo de dato que le paso acá va a ser el tipo que va a ser reemplazado en todos estos lugares donde dice t. ¿sí? En este caso, para esta instancia, para este objeto, lista short, todos los tipos t van a ser reemplazados por un short. Se voy a tener un array de short, voy a recibir un short, voy a devolver un short. Para mí nada, el ejemplo más claro es las colecciones genéricas, las list o stack o las queue genéricas que nosotros venimos usando, ¿sí? Puedo tener infinidad de. con cualquier tipo. Voy a crear, por ejemplo, una persona. Acá va a ser persona. Y tengo una lista de personas. Hago un repaso rápido. Tenemos una clase que cuando le agregamos. Eh, piquitos y adentro un identificador, la clase se vuelve genérica. ¿sí? O Entonces sea, yo puedo usar esta, este identificador t como si fuese un tipo, por ejemplo acá, en este atributo, vamos a hacer privado. En este atributo digo, bueno, esto es un array de t, de tipo t, como si fuese un tipo de datos. Lo que yo quiero que entiendan es que cuando instancie este objeto lista, ¿sí? y acá especifique un tipo que va a ser el tipo real con el que va a trabajar este objeto que se llama lista short, todos los lugares donde aparezca T, o el parámetro que sea que esté entre estos piquitos, se va a reemplazar por este, por este tipo de dato que yo especifique, especifique acá, ¿sí? A ver, si puedo hacer esto? No sé si ahí queda más eh, claro. Queda medio cochino de cortado, pero bueno. En esta instancia, lista short, to todos los lugares donde aparezca T se va a reemplazar por un short. ¿A la clase lista? Sí, yo podría a esta clase que cree... Agregarle más parámetros como los diccionarios. Ustedes habrán notado que los diccionarios tienen eh, dos, dos tipos eh, dos tipos genéricos que hay que reemplazar. Dice te key y te value. ¿sí? Tiene dos tipos genéricos, uno para la key y otro para el value. ¿sí? En ese caso. Puede ser, no sé, un int, un string, cualquier cosa. ¿Sí? Lo mismo que en esta clase, por ejemplo, eh, voy a borrar esto, vamos a normalizar un poco el ejemplo. Acá podría pasarle otro parámetro que sea un entero, ¿sí? Y ahí deja de, de molestar el compilador, ¿sí? Bueno, eh, esto mismo que repliqué en el visual, es, este es un extracto del código real de la clase list. ¿sí? Tiene, fíjense, método add, recibe un ítem que es de tipo genérico, tiene un array que es de tipo genérico. ¿sí? Eh, este código ya lo habíamos visto, si ¿sí? se fija que tenga espacio, si el tamaño es igual al tamaño del array, incrementa. Eh, ese array y agrega el elemento ¿sí? que recibe como parámetro. Cada aparición de T se reemplaza por eh, el tipo del dato especificado en el momento de instanciar, ¿sí? en este caso string o jugador, depende. Eh, bueno, esta clase lista define operaciones como agregar, eliminar, consultar determinada posición, que son comunes para todo, varios tipos de datos ¿sí? y son, son operaciones que son independientes del tipo de datos. ¿sí? Yo puedo agregar a un array de lo que sea y va a ser de la misma manera, ¿sí? buscar el índice de la posición que esté libre y agregar el elemento.